Exclusivo elcorillo.com Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así Gracias. No, no, no, ok. Quién no coge, quién no coge, quién no coge, ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Toro valiente, si valiente, chito de perrito bravo, Yo soy un toro valiente, chito si de azúcar, los cachitos de panera, chito si de azúcar, los cachitos de panera. Si yo fuera un garrochero, cuánta garrochada me, si garrocha me diera. si yo fuera garroquero, cuánta garrochada me diera. Si yo fuera garroquero, cuánta garrochada me diera. Sí.